Sin eventualidades alguna ha transcurrido las horas de la mañana de este lunes 12 en el municipio de Castillo a pesar del llamado a huelga regional que se lleva a cabo en este día. De acuerdo con las informaciones de nuestro corresponsal en la zona, las actividades cotidianas se desenvuelven dentro de la normalidad. Recordamos que esta huelga regional se convocó para las 14 provincias que componen la región Cibao. En cámara José Tifá para NTN, Yoani Cordero.